Y estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado... La capital de los simios. Oh yeah. Oh uh, yeah. Oiga, ¿siguen haciendo de las suyas los días viernes o no? Ya no, pues ya ni de que les pague. Ah, ¿no? No, sin platita no baila el mono. Se acabó el dinero. Se acabó el dinero, se acabó el jaleo. Claro. Ah, bueno, por lo menos van a descansar los vecinos y el comercio eh, Esperamos que sí, esperamos que, que puedan descansar Ojalá o, Aunque igual estuvieron dando juego no, no los simios, pero los simios chicos allá afuera mm -hmm. del Instituto Nacional, dejaron la cagada Ah, sí, pues estaba horrorizada la, la, la alcaldesa Sí ¿eh? Cuando lo alababa, cuando empezaban a tirar piedras piedra en 2019 Claro eh, Ironías de la vida Cuando ellos están al, en el poder, pucha, que les molesta Sí, pues les molesta, profe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 Y hablando de Rolandino y PTV, profe, usted tiene eh, una película interesantísima para recomendar este fin de semana. Bueno, esta semana. Bro. Claro, o sea, ¿Mm? eh, con Don Estecho en el fin de semana pasado acabamos de ver la película de Batman. Buena, muy wow, buena. Profe. La cagó, la cagó. La cagó. Larga, como ella sola, pero Con necesidad de vale hacer un intermedio pena. para ir al baño, para fumarse un puchito. Claro. Para tirar las piernas. Exactamente. <ríe> Así que ilústrenos, profe. Wow, Batman, a ver. ¿Cómo podemos empezar a, a, de, a definir? Es una película oscura, es una película súper oscura Es una película que cuando recién comienza Mira, primero vamos a tirar un, como un, un resumen sin spoiler Y al final le avisamos que vamos a empezar a hacer spoiler Para que puedan dejar el, el programa hasta aquí Muchas gracias por habernos escuchado y todo eso Exactamente Sí, porque en verdad merita hacerlo con y sin spoiler Entonces primero sí, pues. vamos sin spoiler uh -huh. La película termina con a. <risa> <risa> No, claro. Es una película oscura. Es el, el ambiente es oscuro, es un ambiente decadente. Es Chile en 20 años más o en 5 años más, yo creo. <risa> yo creo que sea. Sí, sí, se ve así muy, mucha decadencia. Sí. Ciudad Gótica te la muestran como. Yo creo que muy pocas películas te la han mostrado así de oscura. Y está basado en los cómics El Year One del 87 y The Long Halloween del 96 y del 97 y el cómic Ego. De, de toda la franquicia de, de Batman Tiene unos personajes que están súper bien logrados Súper bien logrados No encontré ningún personaje como que desentonara dentro de la película Ni siquiera la gatúbela No, la verdad es que no A ¿no? mí también me sorprendió el, el papel que hace la gatúbela Yo pensé que iba a desentonar un poco Pero se complementa muy bien con el nuevo Batman Claro, tiene inclusión no forzada Que lo comentamos también Uh -huh. Que está muy bien hecha, muy bien lograda, que no se siente, como dice la palabra, no, no se siente para nada forzada. Así debería ser la inclusión que, que estos desgraciados quieren en las películas. Claro. Y la verdad es una peliculaza, una peliculaza. Está demasiado bien hecha. Es una historia más de detective más que una historia de acción. Y, no sé, pues la comparación más evidente es con Batman Inicia de Nolan del 2005. Uh -huh. Y este Batman de Nolan es... Es, es una historia, yo diría, bastante egocéntrica Desde el punto de vista que te empieza a contar Todo lo que le pasó a Batman para llegar a ser Batman Acá no Acá la historia parte, y esto es sin hacer spoiler La historia parte con un Batman ya Llevando dos años siendo el, el, el enmascarado Claro Pero no te explican por qué Batman llega a esto Y eso es lo más bonito uh -huh. Porque te lo empiezan como a mostrar en la película Es como, no tienen por qué estarte explicando lo que tú estés viendo Que hacen algunas películas idiotas Que creen o subestiman a su, a su público Teniendo que explicar todo lo que pasa. No, acá no. Acá las cosas ocurren y se sienten tan orgánicas que tú dices, wow, sí, funcionan. Uh -huh. La actuación de, de. ¿Cómo se llama este el desgraciado? El ¿Parkinson? ¿Parkinson? Eh, Parkinson. El, el del Parkinson. <risa> <risa> <risa> <risa> Pattinson. Robert Pattinson. Robert se llama? Pattinson, sí. El de Crepúsculo <risa> es eh, bastante bien logrado. Es muy, muy bien lograda. No vale la pena compararla ni con el Nolan, Bale. o sea, perdón, el Christian Bale ni el Ben Affleck. Claro. Pero sí, en este caso, po. no, son Batman demasiado distintos. Demasiado distintos. Desde su forma de ser, desde su contextura física, ¿Mm? pero también desde sus motivaciones. Claro. Este es un Batman que busca venganza. No te preguntan, o sea, no te, no te explican por qué busca venganza. Pero la película tampoco necesita explicarlo. Explica las consecuencias de que Batman busque venganza y eso yo creo que es lo más bonito que hay. Exacto. Profesor. Oiga, y para terminar el análisis sin spoiler. Su apreciación, digamos, de, de la película en sí. Eh, con todo lo que eh, tiene que ver fotografía, el diseño. con, con Mira, el, a ver, eh, fotografía espectacular. Eh, a pesar de que es muy oscuras tú ves todo lo que está ocurriendo y eso es bueno. Porque muchos confunden oscuro con no ver nada, como pasó por ejemplo en la temporada 7 de Game of Thrones en la pelea de, de Winterfell, que no se veía absolutamente nada y uno estaba así como, que mierda pasó acá? No, en esta no película la luz. es oscura, pero se ve, se ve todo, se ve claramente. Llueve a cagarse, sí, a cagarse. En, en la película llueve mucho, llueve mucho. Claro, de forma, la fliparon de en Punta Arena. Claro, <risas> pero de verdad te da esa atmósfera, que, que, que lo encuentro genial. Y como digo, las actuaciones son bastante buenas. Bastante buenas. Colin Farrell se manda un papelazo. No voy a decir qué personaje es para que ustedes eh, lo, lo, lo puedan descubrir ahí. Bueno, los que fueron al cine y no lo descubrieron, para que vean qué buen actor es el desgraciado. Exactamente. Pero Colin Farrell sí se manda un papel de esos de aquellos. Para mi apreciación, la película es una de, la, de, de las mejores películas, no solo del año. Yo creo que va a ser una de las películas que va a marcar la década. A ese nivel. Osc ¿A ese nivel. Sí, oscariable, totalmente oscariable. Esta Batman se va a llevar varios premios. No sé si a mejor actor, ni mejor director, ni mejor película. Porque es parte de una trilogía. A pesar de que concluyó bastante bien, es una historia que es conclusiva. No como Dune. Dune te dejan en la mitad así como, ya, ¿y qué pasó acá? No, en esta película termina. Y eso es bueno. Claro. Pero no creo que gane el Oscar hasta que se acabe la tercera película de Batman. Además va a ver un va a compartir un mismo universo con una serie que se va a estrenar en HBO Max obviamente también en Rolandino si, si esa es la idea por supuesto por, por. lo que le recomiendo eh, trata de ver esta película con un buen audio si es que no la vio en el cine o sea, si tiene la posibilidad de ir a verla al cine vaya a verla al cine vaya completa o sea, la, la experiencia es totalmente recomendable con hecho lo vimos casi en un cine porque él montó ahí un eh, telón Sí, en su casa Claro, montó telón Y equipo sonido correspondiente Y sí, es una cuestión increíble eh, Vayan a verla en cine, sí, en IMAX No sé, es una experiencia que, que vale la pena hacerlo Y si usted la quiere ver en HBO Max eh, Por último, véala con audífonos ¿Usted lo recomendaría ver con audífonos de una Station? Eh, sí, con unos buenos audífonos Si tienen algún eh, receptor de Dolby Atmos O alguna cosa así <coughs> Eh... 100% recomendado. Es que me refiero, por ejemplo, si tú la vayas a ver en, no sé, por ejemplo, en HBO Max, pero la vayas a ¿Sí? ver con, con el volumen de la tele normal. Eh, mire, hay teles que tienen tecnología, por ejemplo, los Dolby Atmos, o si tiene una buena barra de sonido, conéctele la barra de sonido, porque tiene momentos muy buenos en cuanto a, a, a, a sonido en ese sentido, para la redundancia, y... Mm, y sí, si tiene audífonos, por ejemplo, un audífono Bluetooth que le pueda conectar directamente a la tele, eh, si la puede ver así mejor, si la quiere ver solito. Ahora, si ya tiene más gente, bueno, vea directamente. A si no tenéis sombras, ¿le podéis conectar la basura? Sí, pues eh, conecte una basura de un woofer que tenga eh, a mano. Ya, porque de verdad la experiencia con, con el sonido es, en verdad, es otra cosa. Que, que, es claro. la, que la película sea totalmente disfrutable, a pesar de la larga que es. Sí, pues. Mire, unos datitos antes de irnos con los spoilers. Eh, la película obviamente se va a estrenar el 4 de marzo del 2022, o sea igual está fresquita. Y eh, tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares. Y lleva recaudados hasta el día de hoy 996 millones de dólares. No de pesos colombianos, plata, de dólares. <risa> Usted no lo confunda. No lo confunda. O sea, <risa> le han sacado una cantidad de plata increíble. Y le van a seguir sacando, pues, profe. Sí, sí, porque inclu incluso estando en HBO Max, para que Aves de Presa después nos ande quejando, de que por culpa de que la estrenaron en streaming no pudieron ganar plata. Mentira, la película ah, era mala. Ah, pero es que esa película... Era porque la película era mala. Sí, ¿para qué andamos? ¿A qué cosa? otra película le pasó lo mismo? ¿Que se estaban quejando después? Eh, no recuerdo, profe, no. pero sí hubo, hubieron algunas películas que se quejó la gente de, de que la estrenaron ahí en las plataformas digitales y, y perdieron plata, sí. Claro. Eh, ah, parece que fue la de Black Widow ¿Moulin ¿no habrá sido? No, Black Widow ¿Black Widow? Sí, la película sola Ah, no, puede ser, puede ser La película dura 176 minutos y es considerada para mayores de 13 años Véala en inglés Véala en inglés con subtítulos, no la vea en español No, no No, en español no No, véala en, no recomiendo Véala en inglés, sí Ya, y ese es el eh, comentario sin spoiler Si usted no quiere spoilearse la película, los dejamos hasta aquí Muchas gracias por haber visitado Capital de los Simios Les recordamos que nos puede seguir en Spotify Exactamente. Y le damos eh, tres segundos para irse. Tres, ya. <risa> <risa> ya. Empecemos con los spoilers por donde esté hecho. Démoslo, le, le, le cedo la palabra. Bueno, ya que la vimos juntos, profe, vamos a hacer este análisis en conjunto. Eh, como usted decía, una película bastante oscura, una película bastante eh, llena de momentos así... Eh, claves o, o, o, o, o que, que se quedan, digamos, en, en el subconsciente o en el inconsciente, que no sé cómo llamarlo, ahí medio cursi, eh, del espectador. Sobre todo en la primera parte cuando uno está viendo a, a estos malhechores porque empiezan a, a describir lo que es la sensación de eh, los eh, delincuentes eh, en cuanto a, a, a lo que es Batman. La, la, se muestran los planos de los delincuentes asustados por la oscuridad la presentación muestran... de Batman es espectacular bueno. no, espectacular <coughs> y el tipo cuando ya sale porque hay una escena en donde salen eh, unos tipos de molestando a un pasajero de un tren el, este tipo se empieza a arrancar, se baja del tren y se empiezan a escuchar y lo, lo, lo más característico de, de este Batman eh, son los pasos que da, no sé si tiene algo en los zapatos bueno. claro <risa> tiene zapato de tap pero son potentes las pizas que pegan. Pero son potentes. Sí. Son como un mensaje de, de, de, de susto, de terror hacia el delincuente. Y ahí empieza ya. Digamos, y está siempre en la oscuridad. Eh, entonces, los locos no saben qué es lo que es. No saben si es una claro. bestia, no saben si es un, un animal, eh, claro. si es un hombre. La verdad, no tienen idea de, de qué se trata. Sí, pues. La película igual tiene hartos guiños, por ejemplo, a varias películas. Puede ser, por ejemplo, como a los siete pecados capitales. Sí, a la ventana indiscreta. También. No sé si también usted vio en la escena donde el uh, Batman va a visitar al pingüino, que la locación se parece mucho a donde estaban los mafiosos en la película de Nolan. Sí, sí. Tiene... Se parece mucho a la locación. Sí, tiene un aspecto. Bueno, también, no sé. también hay un homenaje explícito a las películas de Badilla y de Nicolás López. <risa> claro, sin violación incluida. Sin, sin violación incluida, obviamente. <risa> Pero, <risa> bueno, la presentación. el... La, la, la, la, la primera parte de la película cuando aparece la canción de Nirvana, weón. Bueno. No, la canción... Oh, y eso, la banda sonora oh. es eh, impecable. Sobre todo las canciones elegidas para, para presentar a este Batman que es joven, un Batman inexperto, un Batman que está aprendiendo. Ha recibido críticas por eso, porque se supone que Batman es el mejor detective del mundo. Pero yo creo que el mejor detective del mundo se hace, no, no nace, weón. Bueno. Claro. Entonces, obviamente, errores tiene que cometer y en eso yo... Por lo menos a mi apreciación se agradece que pase porque así vamos viendo la formación de este Batman que después llega a ser el que todos conocemos. Claro, pero mira, la, la música en este caso, por ejemplo, se le denomina música diegética. Diegetic, diegética. Sí, diegética es la música que está dentro de la película, que no está afuera ah, yeah. Porque, por ejemplo, cuando sale la canción de Nirvana... Something on the way Claro, pero la canta Bonito poco, No, obviamente, pero es que le, todas las escenas que pasan ahí entre medio son tan espectaculares, pero después cuando termina, se eh, termina porque este loco para la canción, la reproducción. Uh -huh, exacto. Entonces la música siempre estuvo dentro de la película y no como un elemento desde afuera, que se, eso sería extra de uh -huh. que muchas veces son las bandas sonoras común y corriente, ¿no? Acá a la película le hicieron que, que fuera parte la música de la película. Claro. Y eso lo encontré también que es, pero ya, maravilloso, o sea... Para mí fue una de las mejores escenas junto con la presentación propiamente tal de Batman. Cuando Batman aparece y empieza a sacarle la cresta a todos los huevos y los locos le disparan el pecho y los locos ahí... Igual le pegan un poco, pero el loco bah, empieza a pegarle. Y no, uh -huh. queda así como... ¡Oh, la cuestión bacán! Claro. claro. Y después no, sí. salta ya la historia propiamente tal de, de la película, que se va a enfrentar al acertijo. Un acertijo que eh, nos hace recordar mucho al Zodíaco, a pesar de que la película me, me aburrió y me quedé dormido con el Zodíaco. Pero el estilo que tiene es, eh, es como el asesino del Zodíaco. Claro. Y ahí Batman tiene que transformarse en un detective con ayuda sí, de, de hartas personas, uh -huh. pero de todas formas eh, sale bien. Que ojo, el, el mismo eh, acertijo después, eh, cuando la película ya está terminando, te hace pensar eh, en cuanto a, a, a la inteligencia del tipo... Porque vemos un tipo que En que vemos un tipo que es Un tipo común y corriente Vemos un tipo que no es capaz como de matar a nadie Por cuanto a fuerza, pero sí tiene Bastantes seguidores, tiene bastante gente que le hace Caso, eh, bastante gente loca Como él, entonces No sabemos, eh, dentro del trama De la película, eh, quién eh, Finalmente comete esos errores Si es el mismo acertijo o son Sus eh, mandados o sus secuaces en ese Yo sentido. creo que pueden ser los secuaces los que atacan a acatan la orden del acertijo, claro. Porque él, porque se habla de que como un agujero de guión de que él no tenía la fuerza, por ejemplo, de, de entrar en la casa uh -huh. del alcalde y pegarle hasta matarlo. Claro. Pero ¿y si fue un secuaz? Es que por eso, eso se lo da, el, el, te lo da a entender la película al final. Claro. No le explica de manera tácita, pero sí eh, lo, lo, lo da a entender. Claro, te deja con esa Mucho duda. Exacto. O que él mismo sea un secuaz de alguien más. Entonces. También. No, sí, si es, en ese sentido está muy bien logrado el tema del, del, del concepto del acertijo. O sea, si uh -huh. tú comparas este acertijo con Jim Carrey, <ríe> está bueno. Claro. El Jim Carrey, obviamente, es un chiste porque no, Jim Carrey. Pero este acertijo es un <risas> loco que en verdad da miedo. Sí, sí, da miedo el. Y da miedo el. el, el, el... El, el juego que tiene entero el, el acertijo eh, también eh, bueno los personajes dañables que es como el pingüino Farrell eh, se manda un papel sí, acerca corrinfar para para todos aquellos que <ríe> que, se, que se quedaron acá que ya vieron la película es Corrinfar pero irreconocible pero pero bien bien es claro. súper bueno que tú no te des cuenta que es él significa que es muy buen actor mm -hmm. aparte el maquillaje o sea y sí, buen pues. papel también logrado el tema de la gatubela <ríe> y no sé si notó el detalle de quién era Alfred profe Alfred me, ¿Sí? me suena. Era Gollum. Era Gollum, Gollum del señor. Por supuesto, el eh, actor que hace de Gollum el señor de los eh, anillos. Mira, con mayor razón ¿no? todavía. My Precious. Claro. Él es Alfred en, esta, en este nuevo Batman. Lo, lo otro que me gustó es como el cambio de trama que también lo pasan en Joker, que Thomas Wayne no era el clásico personaje bueno que te muestran en la otra película Claro, tenía su yayita. Tenía ahí, su yayita pues. y que recurre al crimen organizado para, para callar a esa yaya y que al final termina uh -huh. muriendo por eso. La película igual no es perfecta, tiene sus bajones, sobre todo en algunas escenas, puede ser a lo mejor muy fantástica. Eh, pero bueno, estamos hablando de Batman, estamos hablando de uh, cómics ¿Ya? Estamos hablando de un personaje ficticio ¿Te refieres a la persecución en, en la carretera? carretera? Exactamente, la persecución en la carretera, por ejemplo Pero ese plano eh, también... inverso, puta, que fue lindo bro. No, me, no, no me voy a decir plan... que no fue lindo ese plano eh, No, el plano es espectacular, profe, el plano es espectacular Pero claro, uno queda con esa escena Ah, justo, justo pasó el camión y tenía que hacer saltar claro. el auto de Batman así justo, justo, ya Pero bueno, estamos hablando de un personaje ficticio Pero también lo que no me dejó muy conforme en sí, el tema de la venganza como tal del acertijo por ser un niñito pobre contra un niñito rico. Ya creo que está muy trillado ese, esa narrativa dentro del cine. Sí. O dentro sí. del tipo de... Mira, si lo hubieran cine. mantenido solo, que era contra la corrupción, yo creo que hubiera uh -huh. sido ahí más maestro. Porque claro. tú también te hubieras puesto, hubieras empatizado con el acertijo diciendo, oye, pero si este loco está matando o piteándose al, a los lo malos. Claro, a los, los corruptos, corruptos, a los malos, entonces en el fondo está haciendo una limpieza de Ciudad Gótica, que Batman no uh -huh. la comparta de otra cosa, pero de hecho él mismo le termina diciendo así como que, bueno, somos lo mismo estamos haciendo lo sí, mismo pues, ahora, claro. la otra duda que siempre nos quedó eh, Bruce Wayne va a ver al acertijo ya cuando está en la prisión de Arkham, y el loco empieza a decirle uh -huh. Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne como, como que había descubierto que era la verdadera identidad de Batman claro. pero después al final termina diciendo así como, Bruce Wayne se nos escapó ¿Lo habrá hecho para proteger a Batman? Puede ser, a lo mejor el acertijo también a una especie de Joker que sabiendo que si se acaba Batman se acaba él también Porque por ejemplo, ¿para qué le va a dejar la <coughs> pista de que van a explotar las camionetas? Uh -huh. eh, siendo que lo que él quiere es precisamente eso, que las camionetas la camioneta exploten A lo mejor para no acabar con vidas civiles inocentes no, pero el acertijo siempre ha jugado eh, en ese sentido con Batman a ver quién es más inteligente, quién es mejor, quién es el mejor detective y quién descubre las cosas antes. Por eso, eh, cuando ya el acertijo está en la cárcel, eh, se decepciona eh, él mismo por no haber, eh, porque Batman no encuentra la última pista. Claro, pero sé que está súper bien logrado eso, también porque mm. Batman fue un niño rico. Que se crió siempre en, en, en una mansión, no tenía idea que la cuestión era una herramienta que ocupan la gente, los lo obreros, para sacar claro. la alfombra. Y tiene que ser el policía claro. el que dice: Puta, Juan, mi, mi tío hace esta cuestión, esto sirve para eso. Y recién claro. ahí el loco cachó dijo así: como Más, para esto sirve esta mierda. Y yo cuento que uh -huh. es súper eh, creíble eso, porque un Batman que se lo sepa todo no tiene sentido, porque no fue parte de su vida. No, pues, Entonces, obviamente Batman no. no tenía por, por qué saberlo. Por eso por eso se agradece tanto este este batman que es un batman principiante es un batman joven oh, claro. por eso yo creo que también eligieron al actor que está, la verdad muy bien elegido yo como le decía profe conversábamos después de haber terminado la película no le tenía ninguna no, fea nada, nada. después de nada. crepúsculo era como no man". no dije no, yo este gallo no prefiero el de Velázquez, claro. prefiero prefiero el de Josh <risa> <Queen">. claro, <risa> con sus tetillas claro. y todo su poto y parado <risa> Prefiero ese antes que Pat Pero de verdad, profe, me dejó Ahora, parada. dijeron que el Patkinson es el peor vampiro de la historia. Se demoró más de 7 años en convertirse en murciélago. Claro. Algo así. Sí, pero, bueno, loco. Veanla, recomendada totalmente. Y déjenos sí. acá abajo en los comentarios, por ejemplo, en la cajita de comentarios, si ustedes creen de que... ¿El acertijo sabía que era Batman o no sabía que era Batman? ¿O lo protegió? Porque para mí claro. me quedó esa gran duda abierta. Ah, y obviamente no podemos ir, ¿no? Eh, sin hablar de la, de la escena final. No, pero la escena final igual es, es, es bastante buena. Cuando el loco empieza a conversar ¿Eh? con el Joker. Exacto. Hubiese sido un crossover tremendo si hubiese tenido la voz ahí o eh, al mismo eh, Joker de... Phoenix. De Joaquín Phoenix, Phoenix. Oh, eso ya hubiera sido así, pero epiquísimo nivel, level got así claro. ya. Pero pensándola bien, profe, la verdad es que los tiempos de la película de Phoenix con los tiempos de Batman no no. Es que van. tendrían que haber mostrado un Joker viejo. Es que no, ni siquiera lo muestran. Ni siquiera lo muestran, por eso... No, no, eh, si lo, muestran una, lo muestran en una, muestran en una la cara del loco, es es una cara bastante grotesca, no. pero es joven. No, pero es la silueta, sí. profe, no es una cara que muestren en un primer pero plano. igual se ve un Joker Claro, se ve como joven, pero obviamente tenía que condicionarse o tenía que tener, estar a la par de este Batman joven. Hubiese o sido espectacular a lo mejor que hubiese estado Phoenix, pero es eh, hay, hay, hay pedir Claro. Claro. Ojalá que cuando haga Flashpoint, eh, el Joker, eh, o sea, Flash pase por todo el universo y pase por todos los Batman y los sí, Jokers. Mira, ojalá que sí. la hagan bien, que se tomen el tiempo y la hagan con cariño, como hicieron este de Batman. Porque en verdad yo creo claro. que estaba la vara muy alta. Después de lo que había hecho Nolan, a pesar de que hay algunos que no les gusta la trilogía de Nolan, yo creo que es una muy buena trilogía, y también a aterrizó a Batman un poco más a, a lo que era realidad, lejos de los personajes de, de Comic, me estoy refiriendo a que fueron las películas de los 90. Claro. Pero este Batman también es súper real, es súper eh, humano, por así decirlo. Uh -huh. A pesar de que tenía una... Yo, yo, yo quiero esa capa de Kepler que tiene, o no sé qué material será, pero loco, ¿cómo aguantaba balazo? Sí, pues. Pero Ahora, no, es esa saca de chucha que se pega con el puente también es bacano. Sí, ¿eh? es muy sí. buena esa saca de chucha. Ahí pónganla en primer plano, cabrón, y van a cachar sí, Tírenla en cámara también. No, lenta también. Es muy bacana esa saca de creta que se pega. Pero claro. totalmente recomendable la película. O sea, si, tienen, si no la han visto, bueno, si no la han visto ya le cagamos la película, pero... Sí, pero ya dijimos, que sí. pues ya no despedimos. Si sí, ya la vieron, vuelvan pues a, a verla, cabrón. Sí. No, no hay pérdida para buscar Porque más detallitos. Por mi parte la voy a volver sí, a ver. Hay que volver a verla. Uh -huh. vean la sobrio, vean la eso, sobrio. Eh, eso vean la sobrio estamos llegando ya al final de este cuarto capítulo de la tercera temporada de Capital de los Simios. déjale, o sea, así va avanzando rapidito, va avanzando el año eh, así que muchachos a cuidarse, se viene el frío, ojalá se venga mucha lluvia, ojalá. Mucha lluvia pero no de ofertas ¿eh? mucha agüita eh, para que no nos corten ni el agua ni la luz para que no haya resentimiento, así que roguémosle al pulento que, que nos sí, tire Y comparta este video, dele me gusta dele me gusta también en spotify ahí sí, pues. eh, evalúenos con cinco estrellas palo nomás y así sí. palo, no, sí total pa no le va costar ahí dentro de los más oye, a costar nada oye gracias a los que se han sumado en youtube eh, un abrazo grande para ellos Un saludo Y también los esperamos Que en Spotify Y que nos escuchen En todas las plataformas Que sí. nosotros Y eso profe Nos estamos despidiendo Un abrazo a todos Cuídense harto Y nos escuchamos La próxima semana Chau chau chau chau chau chau chau chau, chau.